De acuerdo a una entrevista que tuvo con ESPN, Carlos Reynoso habló del caso de Renato Ibarra y la situación que se vive en torno a su futuro dentro del fútbol y es que se dice que podría volver al América una vez que se reanude la Liga MX. Ojo, América aún no ha decidido nada en torno a Renato Ibarra, pues se decía que el ecuatoriano sería cortado de inmediato tras la liberación de su jugador pero no han declarado nada. De igual forma la venta de Ibarra sonaba como un escenario factible, donde Pachuca y Cruz Azul eran los interesados pero al no haber nada oficial, el futbolista debería reportar con las águilas. No para nada le permitiría regresar a la América, en este país estamos viviendo cosas terribles, en cuanto a la inseguridad, y al no respeto que se le tiene a las mujeres y pasa esto en un equipo de fútbol, dijo Carlos Reynoso sobre Renato Ibarra. Aunado con esto, Reynoso confesó que no quiso ver el video que se filtró del momento en que Renato Ibarra golpeó a su esposa, pues no había necesidad y pese a que le gustaba como jugaba, volver al América para él no sería una opción. No quise ni ver el video y yo no lo dejaría jugar. Y juega muy bien y es un chico que yo veía desde afuera y me cae muy bien. Pero no se pueden permitir estas cosas, ni en el América, ni en ningún equipo profesional debe pasar, sentenció Carlos Reynoso. América deberá decidir el futuro de Renato Ibarra en los días siguientes, pues no solo es saber si lo venden o no, pues si deciden rescindir de su contrato, habría todo un tema legal y económico que deberían resolver, hecho que ha frenado la decisión final.